Un saludo muy especial desde este su canal tu abogado en casa y una vez más venimos con un video sobre centrales de riesgo eliminación de reportes negativos en Data Crédito Transunión o Procrédito recuerden que son nuestras tres centrales de riesgo privadas en Colombia y el tema de hoy es eliminar reportes negativos antiguos ¿por qué causal por prescripción extintiva de la obligación o por caducidad del dato negativo y para empezar quiero decirles que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva teníamos que acudir a la prescripción extintiva para eliminar los reportes negativos en la Central de Riesgo, aquellos reportes que tenían más de 14 años de estar en las bases de datos registrados negativamente. Pero esto no fue fácil, esto no fue una tarea de un día, ni de dos días, ni de un año, ni de dos años. Esto viene con un desarrollo jurisprudencial que eh, expidió a la Corte Constitucional dentro de las diferentes acciones de tutela, dentro de los, dentro de los diferentes eh, análisis realizados por la Honorable Corte Constitucional a la hora de emitir esos pronunciamientos que decidían eh, la vocación del, de, de, de, de si prosperaba o no prosperaba esa tutela, o si la declaraba improcedente o no. Entonces, acá se empezó a producir un desarrollo que al final en el año 2010 la Corte nos manifestó que podríamos acudir a esa figura de la prescripción hablando de reportes negativos en las centrales de riesgo sin tocar lo que es el tema civil o la prescripción extintiva de la obligación como tal dentro de la esfera del derecho civil. ¿Por qué? Porque el juez de tutela no es el competente para decretar una prescripción tiene que ser el juez civil dentro de un proceso civil de naturaleza civil. Entonces, sí nos servía para eliminar los reportes negativos cuando tenían más de 14 años. ¿Y por qué 14 años? 10 años del término ordinario que está, ay, qué del término ordinario que está establecido en nuestro Código Civil del artículo 2536. Y aparte de eso, la Corte estableció también vía jurisprudencial que tendrían un periodo de castigo después de esa extinción de ese reporte negativo de 4 años para un total de 14 años y eso lo hizo o lo analizó la Corte Constitucional amparándose en el periodo de castigo que estaba establecido para aquellas personas que extinguían sus obligaciones pero porque pagaban esas obligaciones entonces la norma que dice que las personas que cancelan sus obligaciones Estamos hablando de la ley 1266 del 2008, no me van a confundir con ley de borrón y cuenta nueva. En ese momento estaba, estábamos, eh, la Corte de, eh, manifestó que cuatro años duraba la persona en periodo de castigo porque ese era el término estipulado para aquellas obligaciones que se extinguían eh, por el pago, obligaciones que estaban en mora y la persona tenía que durar castigada el doble del tiempo que duraba la mora sin que ese término de castigo fuera superior a cuatro años. Entonces el, legisla, eh, perdón, el, el, el, el juez de tutela manifestó en su análisis jurisprudencial que se le debería dar el mismo trato a esas personas que eh, se le eliminaba el reporte negativo por extinción de la obligación, entonces por prescripción de la obligación, perdón, entonces un total de 14 años, 10 del término ordinario, 4 del término de castigo o del término de caducidad como se dice jurídicamente. Listo, llega la ley de borrón y cuenta nueva. Ah, perdón, quiero hacer aquí un, un, un, breve, un breve resumen antes de entrar a hablar de la caducidad. En ese momento, algunos, algunos, algunas entidades nos despachaban favorablemente nuestras peticiones. Otras, por el contrario, decían, quieren prescripción, vayan donde un juez, para que el juez la decrete. Entonces, en algunos casos acudíamos a la acción de tutela, no para que el juez de tutela decretara prescripción... Eh, pero sí para que el juez de tutela amparara los derechos fundamentales al buen nombre y alabeas data. ¿Por qué? Porque las deudas no pueden ser eternas y una persona no puede tampoco estar reportada negativamente toda la vida. Recuerden que las circunstancias de modo tiempo y lugar son cambiantes. De hecho, el derecho mismo va evolucionando año tras año y va cambiando, va modificando algunas situaciones jurídicas. Ustedes han visto en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional que... Hace 10 años había una línea jurisprudencial establecida, había un precedente establecido por la Corte Constitucional y hoy ha variado, ha cambiado, ese, ese, esa línea jurisprudencial ha sido modificada, ¿por qué? Por lo que les digo, las situaciones de modo tiempo y lugar y, los, y, los, y las situaciones fácticas van cambiando y van, va, todo va evolucionando, todo está en constante cambio, más allá de entrarnos en tecnicismo jurídico todo está en constante cambio viene la ley de borrón y cuenta nueva y la ley de borrón y cuenta nueva llena ese vacío que teníamos de tiempo máximo de permanencia de un reporte negativo no lo teníamos pues ley de borrón y cuenta nueva dijo no señores ahora ocho años máximo dura la persona reportada término que se empieza a contabilizar desde el momento en que esa obligación entró en mora es decir, no desde que se reporta la primera vez sino desde que quedó en mora si tú tenías por ejemplo que pagar la obligación el 20 de abril del 2022, si no la pagaste, pues el 21 ya estás en mora. Así de sencillo. Desde ahí empieza a contabilizarse los ocho años para establecer término de caducidad. Entonces ya no tenemos que esperar 14 años para eliminar un reporte negativo, sino solamente ocho años cuando la deuda es antigua. Estamos hablando de las causales de prescripción y caducidad del dato negativo, ¿cierto? Entonces ahora son solo ocho años. Y ahora es más sencillo, ¿por qué? Porque hay una disposición legal que lo ordena, el parágrafo primero de ese artículo tercero de la ley 2157 del 2021, ley de orden y cuenta nueva, lo ordena, lo obliga, y esa misma ley establece que las empresas que omitan darle cumplimiento a la normatividad relacionada con el abas data, serán acreedores de sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¡Ojo! Hasta acá todo está muy sencillo, ¿cierto? Bueno. ¿Qué les quería decir? Hombre, pueden restablecer su vía crediticia. En tu abogado en casa le brindamos la posibilidad a ustedes de que nos contraten para nosotros hacerles a ustedes esa reclamación o de que ustedes mismos la realicen, cómo manejamos y cómo trabajamos. Si ustedes quieren aprender a hacerlo y quieren generar ingresos de hecho aprendiendo, aprendiendo a hacerlo, pues ¿por qué? porque le pueden hacer las reclamaciones a sus amigos, a sus conocidos de hecho pueden convertir esto en una profesión, miren hay más de 8 millones de personas en Colombia reportadas y esto de la caducidad nunca va a terminar, esto todos los días hay personas reportadas, todos los días hay un montón de personas que están esperando a cumplir los 8 años para que se les elimine por caducidad que es una de las causales, recuerden que hay más causales, está suplantación de identidad eh, hay indebida notificación, hay pas y salvo y hay unas excepciones en ley de borrón y cuenta nueva, pero ese no es el tema de hoy, eso lo tocaremos en otros videos. Hoy les quiero indicar que en tu abogado en casa ustedes pueden adquirir los formatos para hacer ustedes mismos las reclamaciones y esos formatos están muy bien sustentados jurídicamente, muy bien fundamentados jurídicamente y ustedes simplemente van a tener que diligenciarlos de acuerdo al tutorial que se les anexa con ese. Con esos formatos para que ustedes hagan su reclamación de una manera pues, más económica y que vaya a surtirles efectos reales como si, lo hubiera, como si lo estuviera haciendo yo que tengo más de 10 años de experiencia. Entonces, les damos la posibilidad de que compren los formatos para la causal que ustedes necesiten. Ustedes nos dicen... Yo estoy interesado en los formatos, mi caso es suplantación de identidad, mi caso es indebida notificación, mi caso es caducidad porque llevo más de 8 años reportado. Nosotros le mandamos 5 formatos muy bien fundamentados jurídicamente. Miren, en esto quiero ser claro, son los formatos que nosotros utilizamos en nuestras reclamaciones. Entonces, son formatos muy profesionales. No son una, eh, un derechito de petición que ustedes van a encontrar entrando a Google y van a PQR porque les va a salir algo muy general y muy sencillo. No, acá... Nuestras peticiones, entre otras cosas, tienen casi 18 páginas Y realizamos casi 18 peticiones en cada, en cada reclamación Entonces, esa es una opción La otra opción es que ustedes hagan el curso Aprendan todo el engranaje que hay para eliminar los reportes negativos Por cualquiera de las causales que se puede hacer Aprendan ustedes a realizarlo Aprendan ustedes a, a erradicar una reclamación ante la SIC, A hacer una acción de tutela y erradicar la acción de tutela para que ustedes aprendan todo, es muy sencillo, esto es sencillo, solamente necesitan una persona con experiencia que los guíe durante el proceso para que ustedes aprendan a hacerlo. Y vuelvo y les digo, van a convertir de esto hasta una profesión. Ustedes con este tema se pueden ganar hasta 4 o 5 millones de pesos al mes y si vale, va mal se van a hacer por lo menos un millón, millón y medio, se lo garantizo. Entonces. Para eso estudiamos, para eso aprendemos, ¿cierto? Esto prácticamente es un diplomado. Este, este, este diplomado, por decirlo de alguna manera, cuesta 2 millones de pesos. Y lo tenemos en un precio súper económico para que ustedes lo hagan. Solo cuesta 350 mil pesos. ¿Qué trae el diplomado? Más de 16 video tutoriales donde les vamos a explicar todo sobre la veas Data, desde dónde nace la veas Data, cómo se realizan las reclamaciones, cómo se diligencian los formatos. ¿En qué casos realizarlas? ¿Qué sucede si responden? ¿Qué sucede si no responden? ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de los casos y en cada una de las causales? ¿Cómo denunciamos ante la SIC? ¿Por qué denunciamos ante la SIC? ¿Cuándo acudimos al juez de tutela? ¿Cómo radicamos esa tutela? Y lo mejor de todo, les vamos a entregar los 36 formatos que tenemos establecidos para todas las causales para eliminar los reportes negativos. Recuerden que están las causales de suplantación, Pasisalvo, pasisalvo con los beneficios o las excepciones de ley de borrón y cuenta nueva eh, Tenemos plantación de identidad, indebida notificación, reporte por error Todos esos formatos ustedes los van a tener casi listos Solamente para que los diligencien Van los tutoriales explicando cada una de esas causales cuándo operan, van los tutoriales en donde se les enseña a diligenciar los formatos Por eso no se van a preocupar, tienen todo a la mano Aparte van a tener acceso al canal de Telegram, donde les vamos a estar dando, eh, enviando material constantemente, actualizándoles y resolviéndoles todas las dudas que se puedan presentar. Porque la duda que va a tener un estudiante la puede tener 5 o 6 que no han preguntado. Entonces ahí vamos a darle respuesta mediante el canal de Telegram. Van a tener derecho a asesorías personalizadas conmigo, donde les voy a despejar las dudas que ustedes tengan. Cada uno va a tener derecho a, una asesoría, a, perdón, a dos asesorías personalizadas y les voy a despejar esas, todas esas inquietudes que ustedes tengan después de haber realizado o durante la realización o el ejercicio de, de, de este aprendizaje que les estamos brindando. Entonces chicos, estamos en un precio de lanzamiento, un curso, un diplomado prácticamente que cuesta 2 millones de pesos, lo estamos dando en 350 mil pesos. Si quieren los formatos, los formatos tienen unos precios diferentes, los de caducidad tienen un valor, los de eh, las demás causales tienen otros valores les vamos a explicar todo, les van a tener todo a la mano para que ustedes hagan la reclamación y si quieren que nosotros hagamos el trámite con mucho gusto también prestamos el servicio porque ese es nuestro trabajo, somos abogados, acá no somos tramitadores, acá somos abogados y somos especialistas en lo que, en lo que manejamos, somos especialistas en el tema de los reportes negativos procesos de insolvencia económica de persona natural, procesos de insolvencia económica empresarial con ley 11.16, manejamos Derecho laboral, pensiones, seguridad social, todo ese, nuestros abogados son especialistas en estas áreas, nosotros somos especialistas en estas áreas, entonces van a tener un acompañamiento muy profesional. Entonces acá les voy a dejar el WhatsApp si ustedes quieren adquirir el producto, si quieren adquirir el curso, que realmente se lo recomiendo, es muy bueno, para que lo tomen y aprendan ustedes mismos a realizar las, las reclamaciones. Vuelvo y les digo, hay muchas personas que nos han pagado a nosotros mentorías, nos han pagado a nosotros eh, que los, para que los capacitemos y les vendamos los formatos y están trabajando con este tema y las personas están ganándose más de 2 millones de pesos. Es una, se puede convertir en una fuente de empleo y aparte de todo les voy a decir, no solamente se convierte en una fuente de trabajo de, o, o, eh, o en una fuente de generar ingresos, sino que se convierte también en una fuente que nos da tiempo para compartir con nuestras familias. Entonces... Les dejo esa inquietud, si necesitan cualquier cosa al WhatsApp, si necesitan asesoría, recuerden que la asesoría tiene un costo, ¿por qué tiene un costo? Porque es que yo no sé por qué a la gente se le metió en la cabeza que el abogado tiene que asesorar gratis, que el abogado tiene que brindarle la asesoría gratis, hay personas que se ponen bravas porque no les damos la asesoría gratis. ¿Qué es una asesoría? Tenemos que escucharlos a ustedes, escuchar su caso, analizar si su caso se enmarca dentro de las causales, explicarles ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto es el costo? Entonces, por eso cobramos. Si ustedes van al médico, el médico tiene que pagarle también la cita. Y si no la pagan, pues tendrán que estar en el régimen subsidiado o tendrán que estar en el régimen contributivo. Y si están en el contributivo, tienen que pagar también una mensualidad, ¿cierto? Entonces, hacemos campañas. De hecho, todos los meses realizamos una campaña en donde un día realizamos asesorías gratuitas. Entonces, para este mes todavía no hemos establecido la fecha de la campaña, pero ya pronto, pronto. Pero si ustedes quieren una asesoría rápida, una asesoría completa, no es lo mismo lo que pagamos por lo que no pagamos, ¿cierto? Si desean una asesoría completa, escribanos al WhatsApp. Y en el WhatsApp, las eh, niñas encargadas, nuestras colaboradoras, les van a agendar la cita, les van a explicar en qué consiste esa asesoría. ¿Listo? Entonces, no les quito más tiempo, los dejo, no se les olvide de suscribirse al canal. Hoy se me olvidó todo el tiempo el llamado a la acción. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones del contenido que vamos a estar subiendo durante los próximos días. Vienen temas muy buenos, vamos a hablar pensiones, seguridad social, traslado de fondos pensionales. Vamos a hablar del tema de explicación de todo lo referente a las centrales de riesgo. Vamos a hablar sobre derecho laboral. Vamos a hablar sobre el proceso de insolvencia económica. Vienen cosas muy buenas. Simplemente suscríbanse al canal y activen la campanita para que aprovechen todo este contenido. Listo. Los veo suscribiéndose, activando la campanita. Chao.